Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Bueno, pues en esta ocasión os traemos un juego que ya lleva bastante tiempo, entre comillas, en el mercado, porque se trata de, de un juego libre y completamente gratuito, y que, bueno, pues eh, no tenía el gusto de conocer realmente. Me he llevado una sorpresa muy grande eh, al encontrar pues un juego libre. Eh, con soporte para nuestro sistema operativo y aún encima eh, pues, eh, de simulación de, de carreras de coches. Y me resultó tremendamente eh, chocante que yo no conociese este juego. Pero bueno, aquí estamos, eh, presentándoos, entre comillas, a V-Drift. presentándoos porque es un juego muy viejo, como os acabo de decir. Y, y bueno, pues eh, en el día de ayer estuve... Eh, que fue cuando conocí este juego eh, navegando un poquito por la web pues me encontré con una noticia en la que hablaba de diversos juegos de coches libres que había para nuestro sistema y entre ellos bueno pues estaba Speed Dreams estaba eh, bueno el juego este de, de Rallys el Super Tux Kart y, y, y este V Drift y bueno pues eh, obviamente en cuanto lo vi eh, se, pues estuve buscando información encontré algunos vídeos en internet y la verdad es que me quedé alucinado con lo que vi y, y sí, como os decía hace un momento pues sin entender cómo no conocía como rayos no conocía yo este juego bueno pues nada eh, buscando un poco de información por ahí comiéndome mucho la cabeza y gracias al final pues a la ayuda de de José de Nusero y de, y de Sonlink, eh, pues eh, finalmente conseguí eh, compilarlo y bueno pues eh, fruto de esa compilación y de investigar un poco más pues he elaborado eh, un tutorial que tenéis eh, ahí eh, en la descripción de este vídeo vais a encontrar una, una dirección a nuestro foro donde hay un tutorial de cómo compilar y de cómo añadir pistas de coches eh, a, al juego. vale eh, y nada, pues eh, vamos a dejarnos de, de rollos y vamos a ver un poquito qué tal está este V-Drift, eh, que como veis, pues se eh, presenta aquí en, en la pantalla pues un, un BMW. Bueno, el juego, al contrario que por ejemplo nos encontramos en Speed Dreams, que la, la comparación es odiosa, pero bueno, es normal hacerla, eh, pues tiene multitud de, de pistas. Eh, en el juego que, que son pistas eh, licenciadas, o sea, son pistas reales, no, no es como en Dreams que nos encontramos pues, eh, con pistas, eh, digamos que clonadas, con otros nombres y eh, con otros aspectos o incluso pues, eh, pistas ficticias. Aquí no, aquí casi todas las pistas que nos vamos a encontrar eh, pues son eh, pistas eh, reales, que existen en el mundo real. Están un poquito desactualizadas porque también, como os digo, el juego pues eh, lleva muchísimo tiempo eh, sin recibir una nueva versión. La última compilación eh, que he visto es una Night TV de, del año 2015. O sea que ya veis que ha llovido bastante desde la última vez que... Que, que bueno, pues eh, ha salido una versión para, para este juego. Y bueno, pues aquí tenéis las pistas. Las pistas la, eh, en, la, en la versión que os pongo en, en el tutorial vienen muy pocas pistas, pero bueno, también os pongo el método para descargarlas y añadirlas a, al juego. Y como veis, pues bueno, aquí hay de todo. Vamos, está el Circuito Bahrein, Albert Park, Brands Hatch eh, Pf, Interlagos, eh, Hockenheim, Storil incluso. Eh, hay de todo. Tenéis Jerez, el Jarama, eh, el circuito de Barcelona, Mónaco, en dos, en dos variantes, eh, la del año 88 y la, la normal. Tenéis Spa, hay un montón de ellas. Y, y bueno, pues eh, nada, eh, aquí podéis ver un mogollón de, de diferentes pistas, ¿vale? Eh, después, en cuanto al tema de los coches exactamente lo mismo los coches son réplicas de coches reales, no tienen los nombres por el tema de las marcas y las posibles pues eh, sanciones que puedes recibir si utilizas eh, marcas sin consentimiento pero bueno, si te vas aquí a Garage eh, pues te vas a encontrar con un mogollón de modelos, incluso, mira, fijaos aquí hay un Dacia Logan y todo eh, el típico BMW Racing eh, Ahí tienes eh, minis eh, clásicos, minis modernos, eh, el Toyota Celica con el que Carlos Sainz ganó el campeonato del mundo de rallies, o sea, hay de todo, ¿vale? Eh, fijaos también la cantidad de coches que, que tenéis por aquí, incluso coches de fórmula, coches de Indy, está muy bien esto, la verdad. Y, y bueno, pues eh, nada, eh, luego pues eh, tenéis un mogollón de opciones también, de, podéis eh, personalizar los coches, eh, luego tenéis, eh, por ejemplo, aquí en las opciones, pues eh, para, bueno, para todo lo que es el tema de resoluciones, eh, elementos en la pantalla cuando conducimos, la calidad gráfica sonido y algo muy importante los controles este juego soporta el uso de volantes vale incluso tiene force feedback tiene un force feedback bastante básico pero que funciona y, y nada no nos vamos a molestar más viendo menúes Incluso tenemos aquí una opción de, de, de actualizaciones, que chequea pues, si, si existen actualizaciones. Como veis, pues no hay nada que actualizar, pero en caso de que saliera una nueva versión de una pista o de un coche, pues eh, saldría ahí y supongo que se descargaría, o al menos te diría cómo, cómo conseguirlo. ¿Vale? Y nada, eh, pues vamos a correr una carrera, eh, valga la redundancia. Vamos a correr una carrera en Albert Pack, vamos a poner solo una vuelta simplemente es para que veáis un poquito y, y, y bueno pues eh, si os fijáis aquí eh, podemos poner diferentes eh, tipos de, de conductores incluso sí, hay ahí ahí TD, hay User, User es cuando juegas tú y luego pues XP o TD no, no sé cuál es la diferencia vamos a poner alguno así para ver qué es ya Hay muchas cosas aquí en este juego que aún, no, que aún no controlo. Vale. Y vamos a empezar una carrera para que veáis. Bueno, el juego probablemente os deja alucinado. Para ser un juego libre, está súper, súper currado, sobre todo los escenarios, que está muy bien. Eh, y, y bueno, pues. Eh, como veis, eh, aquí estamos en, en Albert Park. Me acaban de pegar un toque por detrás. Bueno. Nada, tengo aquí el, el control de tracción y por eso gira tan despacio algo que no me gusta mucho es el dibujado que lo tengo para que esté bastante lejos pero aún así eh, se ve como se dibuja en el horizonte lo que es el escenario aún así fijaos la cantidad de detalles que tiene el escenario está muy, muy currado, muy trabajado ¿eh? es lo, lo que más me ha llamado la atención de de este juego que, que está muy, muy trabajado lo que es el, el tema de, de los circuitos bueno, esta es una de las vistas eh, desde dentro del coche podemos poner vistas externas por supuesto vamos a aprovechar las retas para cambiarlas porque hay algunas que son un poquito extrañas esta es la vista desde, desde el frontal pero vamos a dejar la interior que como siempre, pues es la más realista y personalmente la que más me la que más me suele gustar. Bueno, estoy conduciendo muy mal, como podéis ver, pero... Eh, digamos que el motivo de este vídeo, como podéis ver, es eh, pegarle un repasito a, a este juego. Que tiene mucho, mucho que repasar. Bueno. Pues es una pena que... No sé si está abandonado o no, pero lleva muchísimo tiempo sin, sin actualizarse y pff, me da mala espina. Probablemente esté ab abandonado y me parece que es una pena porque todo este trabajo que se pierda así de, de esta forma es un, es un poco es un poco triste. Nosotros en Jugando en Linux.com pues vamos a intentar ponernos en contacto con los desarrolladores y vamos a ver... pues eh, ¿Cuál es el estado de, de, de este juego? Eh, si lo han abandonado, si lo han dejado temporalmente o si realmente pues siguen desarrollándolo, solo que pues no, no publican mucha, muchas noticias o muchas actualizaciones. Y bueno, realmente es yo entiendo perfectamente, por ejemplo, el trabajo de los desarrolladores de videojuegos libres es... Eh, un trabajo muy muy grande el que hay que hacer y las ayudas pues supongo que son pocas y eso pues hace que que uno pues eh, llegue un momento en que diga basta eh, hasta aquí he llegado no, no tengo tiempo tengo mi vida personal tengo mis inquietudes eh, mis problemas y me la choco aquí con estos que se quedan parados ahí en el medio y hasta cierto punto, pues es normal pues que, que en muchos casos se, se abandone. Bueno, vamos a correr otra carrera, vamos a probar, eh, por ejemplo, pues otro, otro coche. Mm, a ver, espera. Back Garage. Este no soy yo. A ver. Race. Starting Grid. User, el 3. Bueno, este, en teoría, soy yo. Vale. Vamos a hacer una cosita, primero de nada. Vamos a quitar oponentes. Vamos a escoger, pues, otro circuito. Eh, pues, yo qué sé, no sé. El que más rabia te dé. Venga, Leo, tu circuito favorito. Eh, Spa, por ejemplo. Venga, eh, vamos a jugar en spam. Vamos a escoger, por ejemplo, pues otro coche. Un coche de, de fórmula. Sería lo adecuado aquí. Fórmula 102, por ejemplo. Y mmm, vamos a empezar. No una carrera, pero sí una vueltita. A ver qué tal. Vamos allá. El sonido es un poquito afilado de más. Bueno, aquí como podéis ver el volante se mueve, las manos no. Queda así un poquito cutrillo. Vamos a reducir aquí en o Bueno, quiero que sepáis que estoy echando aquí mis primeras partidas a este juego, ¿eh? que no he jugado con anterioridad que lo único que he hecho antes de grabar este vídeo ha sido eh, pues ver un poquito el tema de las opciones, configurar eh, los botones del volante uy, que me la, que me las peto aquí o sea que eh, no os extrañéis que, que me la pegue que patine porque no, no, no tengo muy muy claro digamos que es lo que es la conducción del juego pero por ahora la verdad es que se está comportando muy bien el juego ¿eh? me, está, me está gustando bastante bueno, vamos a cambiar las vistas vamos a poner esta por ejemplo fijaos el, el nivel de detalle de Spy está súper súper currado Quizás sea la, la vista más, más llamativa del juego Sobre todo con este tipo de, de coches ¡Hala! Bueno, vamos a cruzar aquí la línea de meta la patinada no os creáis que es fácil ¿eh? el juego tiene su, su dificultad, venga vamos a superar aquí o rush todo lo mejor que podamos y lo vamos a dejar por aquí bueno muy chachi, muy chachi muy bien recreada esta esta pista de, de spa Sí señor, me, me ha gustado mucho y nada, señores, vamos a probar, si os parece bien, pues, eh, otro coche, otra pista. A ver, un coche un poco diferente. Eh, antes eh, escogimos, pues, eh, el típico BMW. Ahora podemos escoger, si queréis, pues, un coche más de calle. Eh, yo qué sé, vamos a ver. Yo antes vi aquí un Dacia Logan que me hizo bastante gracia. ¿Qué os parece si hacemos una carrera de Dacia Slogan? Venga. Y, y luego, bueno, pues nos vamos aquí a Race y vamos a escoger, pues yo qué sé, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Eh, pues mira, el circuito de, de Suzuka, a ver qué tal, a ver qué tal está Suzuka. Y vamos a meter, pues por ejemplo, cuatro oponentes, a ver qué tal. Bueno, pues. Vamos a poner, por ejemplo, diferentes tipos de, de bots. A ver, AI, XP Y, por ejemplo, pues a este también le vamos a meter el, el XP. No sé cuál es la diferencia entre, entre uno y otro, pero bueno. Pues vamos a empezar ya la carrera. Y allá vamos. Dos, uno y adelante. detalle por lo que veo por aquí estos coches como veis no, no andan ni para atrás pero bueno, que qué le vamos a pedir a Honda Logan no podemos pedirle peras a ¿no? como curiosidad pues está bien una cosa que, que no he podido configurar o no sé configurar o no sé si tiene algún tipo de problema, por ejemplo es el, el poder mirar hacia los lados eh, lo tengo asignado a los botones y no, y, no, y no soy capaz de hacer que mire hacia los lados, y cuando le doy al botón de atrás pasa esto, que no sé si estáis advirtiendo en la pantalla, pero es como si lo hiciera como muy, muy rápido y no y no se pudiera fijar es una pena ah, volante cuadrado <ríe> es la primera vez que veo esto en mi vida increíble bueno, como veis eh, tiene sus cosillas ah, que me salgo vamos a dar una, una vueltita simplemente lo que pasa es que con este coche parece que no, sé, que no vamos a llegar al final del de circuito nunca Porque es tan, tan lento el pobre que, que a ver cuando lleguemos pues a lo mejor ya han pasado 5 minutos fijaos en la velocidad punta que tiene estamos aquí exprimiendo al máximo y le cuesta pasar de 140 uy, uy, frena, frena a ver, aquí tenemos una buena recta ahora a ver si somos capaces de de hacer una buena velocidad punta jesús como le cuesta pobre coche lo vamos a reventar ¿eh? vamos a reducir un poco y aquí me parece si no me equivoco que había una chica justo después de esta pequeña recta Vamos a empezar a, a frenar. ¿Ves? Aquí estaba la chica, Aquí estaba la chican y yo me la he comido de lleno. Bueno. Pues ahí tenéis la famosa noria el parque de atracciones de Suzuka. Menuda paliza que le hemos metido a los bots. Bueno, los bots la verdad es que... Tenían que haberse los currado un poquito más porque deja un poquito que desea, pero bueno he ganado la carrera muy bien pues nada al lío a otra cosa vamos a ver vamos a escoger un nuevo coche a ver dónde está starting grid user y vamos a escoger bueno primero vamos a borrar todos estos coches de aquí porque si no, me van a Si escojo un coche ahora diferente, luego la carrera es contra, contra la Dacia Logan. Si digamos que no sería muy justo. Bueno, pues nada, nos vamos a Bacarash, User. Y aquí vamos a escoger, pues no sé. Eh, ¿Qué podemos pillar? Un supercoche de estos. Eh, por ejemplo, pues eh, este que es como, como el Nissan, este. O Un Porsche. Venga, un Porsche. A mí me gustan mucho los sports y después, pues nos vamos a ir, por ejemplo, pues aquí a, a Singapur, por ejemplo. Venga, vamos a ver qué tal está Singapur. Vamos a añadir, por ejemplo, pues cuatro ponentes como antes y empezamos la carrera. Wow, de noche. Vamos a ver qué tal se ve desde dentro. Bastante bien, la verdad. Hay que reconocer que, digamos, que lo que es el aspecto gráfico, con, con, en comparación con Speed Dreams, está mucho más trabajado. A lo mejor en otras, en otras cosas no, pero... Lo que es el aspecto gráfico del juego, sí, se, se nota que, que lo han cuidado muchísimo más. Solo hay que ver este escenario, por ejemplo. Que, que vale, que no... Obviamente no está a la altura de los estándares actuales pero que, que vamos que no desmerece nada que hacía ese voto Uf, este este coche no gira nada vamos a ir un poquito más despacio de que este este sí que se embala de verdad ¿eh? este no, no es cachondeo bueno allá voy contra la pared Me acabo de comer la chica en completa A ver Vamos a por el puente Aquí uno se ha pegado la leche y no sabe qué hacer Cuidar un poquito esa inteligencia artificial No vendría mal Bueno. podemos quitar tanto el ABS como la, el control de tracción se pueden quitar eh, aunque bueno he detectado un fallo si os fijáis ahí en el hat cuando se activa eh, tanto el ABS como el, el Traction Control pues se encienden pero no... Oh, bueno, menuda leche <ríe> eh, se encienden ahora el Tr Traction Control cuando se activa, por ejemplo, si os fijáis se enciende pero eh, mmm, digamos que no puedes cuando lo desactivas porque tienes un botón que, en el que puedes desactivarlo igual que la ABS, eh, no hay ningún indicador que te diga pues que por ejemplo pues está está desactivado lo cual pues desde mi punto de vista es un, un problema que, que bueno pues no estaría mal que que solucionase. Uy, Yo ya no me acuerdo de, de este circuito ¿eh? y mira que hicimos aquí el campeonato famoso que hacemos bueno, he perdido completamente, vamos, he llegado de último total. Bueno, probamos una última pista antes de despedir este vídeo. Y nos vamos, pues, por ejemplo, eh, otra vez aquí a carrera. Nos cargamos de nuevo los oponentes. Nos vamos atrás, volvemos al garaje y escogemos, pues, un, un nuevo coche. Eh, por ejemplo, pues, eh, a ver qué tenemos por aquí. Mm, los cards se me da muy mal. O sea que voy a pasar de ellos, si no os importa. Vale. Pues si os parece bien, vamos a probar los minis. Y, por ejemplo, pues nos vamos a ir a North's A ver qué tal, a ver si, si está bien. Esta es una de las pistas de mis pistas favoritas. Me encanta North's Lo que pasa es que... Es bastante difícil como sabréis y bueno, también es bastante difícil para los desarrolladores pues eh, diseñarlo en condiciones. Vamos a ver qué tal se lo han currado. Vamos a meter pues cuatro oponentes igual y empezamos la carrera. Uy. ¿Qué pasa? Es de noche. Que yo sepa, no se puede regular el tiempo del día en este juego. probable que sea un fallo sí, tiene, tiene toda la pinta de ser un fallo bueno una cosa que echamos de menos también es que no haya eh, espejos estaría bien poder eh, utilizar los espejos porque son muy muy útiles y nos acabamos de dar un, un leñazo no sé qué es lo que está pasando. Está como bloqueado esto. O sea, hay marcha atrás, a ver. Bueno, mira lo que pasó. Están todos aquí espetados. Vale, este es el comienzo de North's Life... Lo que pasa es que ese cielo negro me da que es un, un error. Yo no sé si dice North Life o North Live o no sé cómo se dice, pero bueno. Si alguno sabe alemán. Que no se. que no se ofenda. bastante bastante difícil, pero bueno, nada nada nuevo en este circuito. Vamos a andar un poquito más. A ver qué tal está esta zona. Uf, sí sí ahí. Obviamente hay bastantes fallos, pero bueno, yo creo que el tema de los fallos en este circuito es comprensible porque es un circuito enorme. Por ejemplo, en Speed Dreams, eh, la, la recreación que hay de North sleep también tiene problemas, justamente por eso tiene problemas de rendimiento, problemas de texturas, y supongo que no será nada fácil diseñarlo. Vamos a ir hasta el final de, de esta zona, que hay un puentecito, y lo vamos a dejar por ahí. Vamos a ver, vamos casi a 200 km por hora, vamos a reducir un poco para entrar aquí, porque si no, nos la vamos a dar sí o sí. Acabamos de controlar aquí como pudimos, y aquí está la zona del puentecito. Va, venga, vamos a avanzar un poquito más. A mí es que este, este circuito me vicia mucho muchísimo. Me, lo que es la, la mitad del circuito, hasta la mitad del circuito me las sé de memoria. De ahí para adelante ya es que es imposible porque es que tiene tantas tantas curvas que, que, que es imposible memorizarlas todas. A ver, aquí estas había que superarlas muy despacio porque son bastante bastante complicadas. Hola bueno, no vamos a ir hasta los peraltes porque si no nos pueden dar aquí las las malas. Y aún queda bastante. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a aparcar aquí a la derecha. Frenamos bien. Paramos el coche como Dios manda. Y nada, eh... Aquí lo dejamos, señores. Espero que os haya gustado este vídeo de V Drift. A mí personalmente es un juego que me ha sorprendido, como os decía antes, muy gratamente. Un juego que sorprendentemente pues no conocía, que no tenía la... No tuve la oportunidad hasta ahora de, de, de poder probar. Y nada, que. Os dejo ahí en la descripción del vídeo pues, eh, un enlace al, a nuestro foro donde eh, podéis, pues a, si queréis compilar este juego para instalar en vuestros sistemas operativos, pues os dejo unas instrucciones para poder hacerlo, eh, en mi caso en, en Ubuntu, supongo que se podrá adaptar fácilmente pues, a, a, otros, a otro tipo de, de sistemas, sobre todo por el tema de, de lo que es el gestor de paquetes. Y nada, eh, como os digo siempre, espero que os haya gustado, si os gusta el vídeo por favor dadle a like, si queréis eh, suscribiros a nuestro canal y, y recibir pues, eh, los últimos vídeos de, de juegos pues, eh, en Linux o emulados con Wine, eh, pues dadle a suscribir y así estaréis al tanto. Y, y nada, si queréis hacer cualquier tipo de comentario sobre este vídeo, sobre Vdrift o sobre el tema que queráis, pues es muy bien recibido. Nosotros intentaremos contestarlo como siempre, pues eh, lo antes posible. También os dejamos por ahí abajo, pues un enlace a una cuenta de PayPal que tenemos, eh, por si queréis colaborar con nosotros, pues para lo que es eh, eh, una pequeña ayuda pues, eh, para pagar pues, eh, el tema de hosting, dominios y demás y también pues una ristra de enlaces a nuestras cuentas de redes sociales eh, a nuestros grupos pues yo que sé de Twitter de más todo donde Facebook eh, nuestros foros eh, todo lo que encontréis por ahí nuestros grupos de Telegram nuestro canal de YouTube de Twitch y, y nada no os doy más el, el peñazo eh, y nada me despido como siempre. Hasta la próxima señores. Somos jugando en linux No olvidéis de visitarnos. Chao, chao, chao, chao.